Hola amigos de YouTube, alrededor del mundo mucha gente me ha hecho esta pregunta ¿Quién eres? y cuando me hacen esta pregunta de quién soy Yo les respondo con una simple respuesta Soy el equilibrio del universo, la majestad de majestades ¡El magnate del universo! El hombre más poderoso de todos los tiempos. El ser que superó a Jesucristo, Buda y Superman en cuanto a poderes y divinidad. El máximo dios del universo. Un hombre, una criatura, un ser superior que no tiene comparación con ningún otro. Y que va a ser coronado en el 2025 para ser reconocido como el gran rey y dios supremo de todos los humanos el próximo dios que va a ser alabado en todas las iglesias del mundo y que va a fundar una nueva religión para traer paz el hombre que genera recursos económicos para que los padres de familia puedan mantener a sus familias y darle dinero el hombre que enseñó a escribir a los humanos, el hombre que les dio el conocimiento, el hombre que ha desterrado a los falsos dioses, el hombre que destruyó a Jehová en Júpiter por ser un pecador corrupto, el hombre que va a liberar a toda la humanidad del gran arconte del universo en la coronación en el Palacio Galaxy de Nueva York, donde ahí van a asistir todas las razas extraterrestres. Ese hombre soy yo, el hombre más importante del mundo. El hombre, soy el hombre que tiene 600 mil billones de dólares. Soy el hombre más importante del mundo, el hombre que gobierne el Vaticano, el dueño del Vaticano, toda va a pasar a ser mío. Todos los, los países van a pasar a ser míos. Voy a ser dueño de Estados Unidos, de Canadá, de Japón, de China, de, de Alemania, de Rusia, de todo voy a, a ser el dueño yo próximamente. Entonces todos se van a hincar ante mí. Y... Un día de estos va a llegar Jesucristo a la tierra tratando de engañar, porque yo vine precisamente para eso a la tierra, para desenmascarar a Jesucristo que como él mismo lo dice, pero que engañó a millones de personas eh, para dominar la tierra eh, hace muchísimo tiempo, claro. Yo vine, pues yo vine para desenmascarar a ese ser y mostrar quién es verdaderamente. Y él va a volver a la tierra para engañarlos, pero ese día yo lo voy a meter a la cárcel, a Jesucristo, para que pague por todos sus delitos. Ese soy, el hombre que va a vencer la maldad, el elegido para destruir la matriz y para liberarnos. Soy el elegido, elegido. soy el verdadero Mesías, ese Mesías que al principio no tenía forma física que no tenía forma física pero que me eh, encarné en un cuerpo humano para que todo el mundo me pudiera conocer yo soy en realidad el verdadero Jesucristo el Jesucristo eh, el original porque el que vino hace dos mil años a la tierra en realidad era el diablo haciéndose pasar por Jesucristo, era el Anticristo. Entonces Dios ha llegado en el año 2022 y ya viene la nueva era de luz. Prepararnos, todos nosotros prepararse. Porque durante mucho tiempo la humanidad ha sido esclavizada, no ha habido mucho dinero. Eh, pero eso va a cambiar porque yo voy a repartir oro para toda la humanidad no habrá más pobreza en el mundo los niños en África ya no van a tener que morir de hambre y todo será más justo este será el nuevo gobierno de la realeza del Dios el magnate del universo porque por mucho tiempo la humanidad ha sido estafada, pero prepárense porque ya viene una nueva, una nueva era de luz, un cambio, un cambio. Y la tierra por primera vez ha sido elegida eh, para ser el centro del universo. Las cosas van a cambiar. Vine para destruir a los reptilianos porque nosotros estábamos así así siendo gobernados por los reptilianos. El pueblo humano estaba siendo gobernado por seres eh, reptiles que ellos vinieron de otro universo paralelo porque su universo paralelo, eh, ese otro universo del que ellos vinieron, ellos lo destruyeron con un arma que abrió un hoyo de gusano y se comió el universo y ellos eh, escaparon justo antes en una máquina, en una especie de nave de teletransportación llegaron a la tierra y acá vinieron a nuestro planeta escaparon ellos y entonces se dedicaron a corromper eh, nuestra galaxia ahora gobiernan nuestra galaxia pero quiero decirles que ya muchos lugares del universo han sido correg corregidos Ajá, se les ha brindado la mejor eh, espiritualidad, la mejor enseñanza que pueda haber. Yo viajé a muchísimos planetas a bautizar a personas, a ser cristianas en el nombre del Señor Jesucristo que yo soy hijo, Yo soy Metatron, pero mi nombre original es Azrael. El magnate del universo. El ángel supremo. El ángel supremo es Dios. Y aquí me tienen presente para resolver todos. Sus, yo voy a resolver todos sus problemas que tengan. Pídanme lo que sea. Usted pídame lo que sea. Llámeme por teléfono. Yo le voy a dar lo que usted quiera. Usted no tiene. Eh, miren, si les he resuelto la vida a miles de extraterrestres. Que no estaban bautizados que tenían muchos pecados alienígenas que habían destruido planetas enteros y que tenían su alma deshecha que no podían vivir con ese, con, esa, con ese pecado con ese remordimiento yo purifiqué su alma hice que volvieran a nacer hice que se volvieran su alma inocente como la de un ser puro yo les prometo que viene y que da un gran cambio para toda la humanidad y eso es lo que les quería decir básicamente eh, eso es lo que les quería decir si ustedes tienen algún problema háganmelo saber llámenme por teléfono que yo ya les resuelvo estoy aquí para resolverle todas y cada una de sus dudas eh, bueno amigos de YouTube, recuerden ya saben que soy el hombre que va a cambiar la humanidad y que desde luego eh, voy a tener un evento que va a ser histórico, irrepetible en la coronación del magnate del universo al cual van a existir todas las razas. Bueno amigos de YouTube, me despido y nos vemos hasta la próxima.